Acá estamos, en una nueva clase que va a tener varios componentes, pero lo primero que quiero, hace, que, lo primero que quiero hacer es felicitarlos, felicitarlas, felicitarles por los trabajos que estuvieron haciendo, porque se vio que manejaron bastante bien o muy bien la herramienta Infogram de visualización. Así que, felicitaciones por ese éxito. Cualquier duda, no dejen de contactarme en el foro de consultas o a mi email, damiamprofeta.gmail.com. Hoy vamos a ver un par de videos, algún texto que les voy a dar para leer, pero el tema principal va a ser seguir con el tema de las visualizaciones interactivas. Ya vimos Excel o, bueno, los gráficos con las hojas de cálculo de Google, un símil Excel. Vimos Infogram, cómo permite otras variaciones para graficar y generar visualizaciones interactivas que podemos incluir en nuestras producciones. Y hoy vamos a ver otras dos herramientas, Data Wrapper y la más linda de todas, que es Flourish. En este video en particular vamos a ver Data Wrapper, que yo se los muestro porque... Infogram tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, con una cuenta se pueden crear hasta 10 gráficos. Si quieren más, tienen que pagar. Bueno, para sortear esas limitaciones, siempre es bueno tener otras opciones a mano. En este caso, Data Wrapper. Aparte, para que sepan que no hay una única herramienta y que hay varias en el mercado que permiten de manera gratuita la generación más o menos sencilla de visualizaciones interactivas útiles, potentes, para el ejercicio del periodismo en general y en particular el periodismo de datos. Bien, yo voy a cerrar la camarita y vamos a ir en un paso a paso para generar una visualización dinámica, no tan interactiva, pero dinámica de la información a partir de una pequeña base de datos que tiene que ver con los rankings que venimos trabajando. La otra vez yo visualicé las 10 montañas más altas del mundo. Ahora vamos a pasar con, con otro. Con otro ranking. Bien. Cerramos la cámara y seguimos con la página. Bueno, esto es Data Wrapper. Se escribe así, Data D. D es .de. Igual lo voy a escribir en el aula virtual, pero se los comento para que sepan. Bien. Lo que tienen que hacer es crearse una cuenta. Es gratis. Van a login. Les va a abrir otra página. Yo ahora voy a copiar esta página para que entre dentro de lo que estamos viendo. Yo ya creo que voy a estar con mi ingreso habilitado porque ya tengo cuenta y ya estoy logueado. Bien, aquí estoy. Y lo que voy a hacer es, más allá de que acá a usted no le va a aparecer nada porque estas son algunas visualizaciones con las que estuve jugando. Vamos a ir, podemos crear. New chart, que tiene que ver con un nuevo gráfico o un nuevo mapa, new map. Ya la próxima clase vamos a empezar a trabajar con mapas que es como un mundo en sí mismo dentro del periodismo de datos. Después pueden cambiar el, el idioma si se manejan mejor con el alemán, al alemán, si no con inglés. Lamentablemente muchas de estas herramientas están en inglés. Ustedes pueden probar traducir. Lo que puede pasar es que, al traducir este tipo de herramientas que tienen operatoria, o sea, no es solamente mostrar palabras, sino que generan cosas, puede ser que falle. Pero en principio vamos a probar con la versión traducida automática de Google. Así por ahí a ustedes les resulta más fácil. Vamos aquí. Nuevo gráfico. Y va a cargar. Muy bien. Ay, siempre trata de cargar la la camarita, pero no importa. Bien, acá es muy sencillo, como es, ven, hay cuatro pasos que uno debe seguir hasta tener el código de inserción del gráfico generado. Lo primero es datos de carga. Y uno tiene varias maneras de cargar la información, la base de datos. Por un lado, la más fácil, copiar y pegar la tabla de datos y generalmente copiando y pegando del Excel o de la hoja de cálculo a eh, este, este campo que está acá no va a haber ningún problema. También podemos cargar el archivo de Excel o, o CSV. Recuerden, CSV es el formato abierto de bases de datos por antonomasia, que significa valores separados por coma. En inglés es coma, separated values o algo así. Eh, importar una hoja de cálculo de Google. Esto es buenísimo porque se conecta con nuestras hojas de cálculo de Google directamente o un enlace a un conjunto de datos externo. Vamos a probar la más fácil, que es copiar y pegar los datos. Yo tengo una tablita de datos de las mujeres más ricas del mundo. Que incluso ustedes tuvieron que trabajarlo y, y vi que alguien, eh, por lo menos una persona, tomó ese ranking. Bueno, yo voy a pegar... Los datos que ya tengo copiados. Y ven que acá parece desordenado. No desesperéis. No hay ningún problema. Vamos a continuar. Es así un proceso guiado. Ahí se hace tradujo. Y ven que me muestra una previsualización de mi tabla. Y ya está conformada. Está bien ordenado. ¿No? La mujer. Con el su nombre y la fortuna en millones. Y me permite ordenar la vista, si yo quiero ordenar por la columna inicial o por la otra columna. En principio está bien lo que me ordenó, me ordenó por la fortuna, que es lo que me importa. Acá yo puedo definir el idioma. Le voy a poner español porque mis datos están en español. Hizo un cambio que quiero ver qué hizo. Ah, no, nada. Sí. Ah, ven, me está traduciendo Google automáticamente. Discúlpenme, pero lo voy a, le voy a sacar porque ven que empleos de Lauren Powell. en realidad esta es la mujer de Steve Jobs, la viuda, y me traduce Jobs por empleos. No ven, no conviene usar la traducción. La información en inglés es fácilmente entendible, si no uno puede traducir el concepto. Y si no síganme para más éxitos. Bien, ven. Laurine Powell Shops. me traducía cualquier cosa. Bien, me generaba problemas. Vamos a ir a español, que esto significa que los datos están en español, no estoy traduciendo la página. Procedemos, ven, proceed, proceder, no es tan diferente. Bien, y me genera un gráfico... Eh, Así, por defecto, pero no nos importa porque este gráfico no aplica a lo que queremos. Podemos generar un gráfico de barras, donde se supone que nos va a dar, cada vez que carga la página carga la camarita, pero no hace falta, aparte me tapa la pantalla. Pero sepan que yo estoy atrás de esta voz. Bien, ¿ven? Y acá yo puedo poner, uno hace doble clic ahí, las 10 mujeres más ricas del mundo. Y no hablamos de sabores, sino de billetes. Bien, y ahí está ordenado de mayor a menor, 54.400 millones de dólares. Después le vamos a agregar eh, data contextual para que se entienda de qué hablamos. Pero en principio nos muestra un gráfico de barras tradicional y podemos probar otros. Por ejemplo, columna. No todos los gráficos aplican. Ven, ahí va a aparecer la camarita. Estoy yo acá, hola, y la voy a cerrar. Y acá me da otro gráfico de barras, de mayor a menor, eh, y otros gráficos que pueden ser relevantes. No todos son relevantes, pero esta es toda la opción que me puede dar. Pero yo voy a probar este, Dot plot, porque me parece que es el más indicado para esto, y aparte porque es un gráfico que no necesariamente me muestran otras herramientas. Y miren lo que me genera. Me genera un gráfico con puntos, dot significa punto. Cuando paso el mouse me muestra los millones y es un gráfico donde están. Por fortuna, según la fortuna que tienen, de mayor a menor. Y es un gráfico distinto al del de columna, al de barras, al de torta. Entonces yo me voy a quedar con este. A mí me gusta este. Y uno desde acá puede ampliar, no puede mover. Y, y. Bien. Yo me voy a quedar con este, pero ven que acá hay unas pestañas. Uno puede configurar un poquito esto que se está viendo para ajustarlo más a, a lo que uno quiere. Refine. Y, por ejemplo, el alineamiento de las etiquetas, labels, etiquetas, alignment, alineamiento. Está a la izquierda, pero yo voy a pegarlo a la derecha. Así queda más claro con los ejes. Show values on hover significa si muestra los valores cuando uno pasa el mouse por encima. Perfecto. Así tiene dinamismo. Y después, el eje horizontal. Redondeo, exacto, personalizado, yo voy a poner exacto, me lo va a ajustar, ahí. Formato numérico, siempre recuerden que esté bien el formato, a veces los puntos en inglés marcan los decimales y no, no las centenas, entonces es mejor, eh, perdón, las unidades de mil, eh, entonces es mejor chequear eso, pero por ahora está bien. Esto me cambia dónde se pone este valor, pero yo lo voy a poner arriba. Bien. Después el color, yo le voy a poner otro color, le voy a poner rojo, porque el rojo pesa más. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo quiero atraer la vista del lector a la lectora, tengo que tener en cuenta que el rojo pesa más. Además lo puedo, puedo personalizar los colores y demás, pero no, no lo voy a personalizar. Pero puedo elegir de acá qué tipo de rojo, verde, lo que yo quisiera. Pero, como dije, voy a usar rojo. Color key. Esto me genera este indicador. Si yo quiero el código. ¿Qué significa este punto? La fortuna en millones. 24.700 millones, por ejemplo, acá. Y acá la más millonaria de todas, 54.400 millones de dólares. Acá debería aclarar que son millones de dólares. Y lo vamos a resolver. Por, en, primero le voy a sacar el color key. Después, estas opciones van a ver que no, no me sirven. De hecho, no generó nada. Or, re, orden reverso, si yo quiero que sea la más pobre, entre comillas, la más rica, pero no nos importa eso. Y agrupar barras y columnas por columnas no genera nada. No, ni me deja. Bien, perfecto. Vamos a dejar como está. Ahora lo que vamos a hacer es annotate, que son las anotaciones. Cuestiones, hola, cuestiones eh, textuales, paratextuales, contextuales de este gráfico que es bueno para darle más información al público. Recuerden que cuanto más de estos copies o pequeños textitos que agreguemos, muchas veces es mejor para la comprensión. No demos por, ente, por hecho de que todo el mundo entiende los gráficos de la misma manera que nosotros. Descripción, yo le voy a poner la fortuna en millones de dólares. Entonces ahí está más claro que hablamos de estos números en millones de dólares. Puedo agregar notas, hola, por ejemplo, y se pone ahí abajo. La fuente de los datos, yo voy a poner elaboración propia, ya me lo sugiere, fuente de elaboración propia. ¿Y quién creó esta, esta, eh, este gráfico? Gráfico Damián Profeta, fuente de elaboración propia, por ejemplo. Pero también hay que poner la fuente, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner Wikipedia, por ejemplo. Gráfico, siempre es bueno dar todas estas indicaciones. La autoría del gráfico. El origen de los datos, la fuente, me da la descarga de los datos, eso es genial, es bueno, es un, una buena práctica en el periodismo de datos. Y además, bueno, creado con DataWrapper, es algo que no lo puedo sacar, pero es la marca del sistema. Si yo quiero destacar un elemento, fortuna en millones, pero yo en realidad no quiero destacarlo porque lo voy a desmarcar porque yo quiero que al pasar el mouse se marque. Bien, y después algunos aspectos de diseño que en este caso. No nos importa si queremos que dé los botones de compartir en redes, pero me, me estorba en el gráfico. No es necesario. Acá, distintos tipos de gráfico, pero a mí no me importa. Pero si ustedes quieren probar, pruébenlo. Eh, por ejemplo, este. Que en teoría debería volverse oscuro. No, no se vuelve oscuro. Yo creía que sí. Así que. Ni siquiera eso. Vamos a volver a la que venía, Data Wrapper with Data. Y ahora vamos a cliquear Publish, que significa publicar. Y me va a generar un código de embebido. Bien, acá está el gráfico. Y ven ahí dice, para compartir o embeber tu gráfico necesitas publicarlo. Este gráfico será solo visible a las personas que conocen la URL del gráfico. Pero si yo lo embebo, ya es público para todos, todas, todes quienes entren a mi sitio, a mi nota. Ven que dice publish chart, publicar el gráfico. Y se pone a pensar. Éxito. Y ahí tenemos share and embed, compartir y embeber. Y acá me da el código, ahí está el código, Responsive iframe e me sirve, y voy a copiar, y con ese código ya voy a poder embeberlo, embeber este gráfico que creamos, en nuestra, nuestra nota, nuestra pieza de periodismo de datos, en este caso un ejercicio de clase, por supuesto, muy simple, sobre las 10 mujeres más ricas del mundo. Bien, Espero que les haya gustado. Es más, voy a recargar la página porque quiero que aparezca la camarita. A ver si aparece de seguro, que claro, ahora no aparece. Ahí aparece. Muy bien. Ah, no quiere crecer. Bueno, no importa. Espero que les haya gustado esta nueva herramienta. Que les sirva para futuras producciones. Que no les haya resultado tediosa la explicación y que después la puedan usar. y por supuesto, llegar a un gráfico embebible siguiendo estos pasos. Les mando un saludo y nos estamos conectando, comunicando. Es raro porque en realidad yo solo estoy comunicando algo. No hay una bidireccionalidad por ahora, por lo menos. Pero, bueno, me siguen escuchando y viendo en el próximo video. Un saludo.